Nivel de inglés. Alto. ¿Cómo se dice puerta? Door. ¿Y el que las vende? Vendedor. Nivel de inglés. Aito ¿Cómo se dice amarillo? Yellow Hazlo en una frase Dame un, un vaso con yellow, por favor <risa> Jaimito, Jaimito ¿Tú qué quieres ser por o ser grande? Jaimito responde Jaime. ¿Cómo se dice perro? Doc ¿Y el médico de los perros? Doctor Medicote <risa> <risa> Hombre, Doctor <risa> ¿Nivel de inglés? Alto. Hazme una frase con tell me now. Me compramos el libro, pero todavía no me lo es. Caminado. ¿Cómo se dice juguete? Toy. Utilízalo en una frase. Toy triste. Tío, tío, los chocolates caminan. No, ¿por qué? Anda, entonces me comí una cucaracha. Y vamos, señor. Para su casa de la moto. Y... Llegó Blanco. ¿Nivel de inglés? ¡Alto! ¿Cómo se dice mirar? Luke. Utilízalo en una frase. Eh, Luke, yo soy tu padre.